De ¡Gran bribón! ¡Gran bribón! ¡Gran bribón! Es verdad, lo juro, no mentiría. No es broma como el otro día. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un lobo! ¡De verdad! ¡Ayuda! Todos lo escucharon gritar, y gritar, y gritar. Pero en vez de ir a ayudar, se sentaron todos a almorzar. Mm -hmm. Cuando al alde al fin llegó, al fin llegó, al fin llegó, se reunieron a su alrededor. Y él dijo, ahora les pido perdón, les pido perdón, prometo que aprendí mi lección.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 De juguetes. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! No fui yo. ¿Entonces quién?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 Oh, sí, señor. Esto sí que da miedo. Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? <risa> <risa> y el lobo se fue y nunca más regresó.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 Estás mintiendo, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja, Johnny, Johnny, Sí, papá ¿Estás comiendo dulces? papá, no, papá mintiendo, no papá, abre la boca, ja, ja.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 Ranas moteadas, cinco ranas moteadas sentadas en un tronco comen insectos. Deliciosos, yum, John Un asalto al agua donde está fresco y limpio.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 Ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jump, jump Un asalto al agua donde está?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 Estoy mejor. Gracias, mamá. <risa> A revisarlos. Bú, bú, ahora no lloran.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 reloj, el reloj marcó uno y el ratón bajó coridoc. el ratón sube al reloj, el reloj marcó dos, y el ratón bajó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 Salvo fifa, finelito, pastel y leche para todos. ¡Yom yom yom! <risa> <risa> okay, Dui.